Jugar el nivel 2, sino que tengo que ganar el nivel 1 Y ojo, no lo he tocado Para nada, para nada Así que estoy en cero, es decir Supongo que voy a poder jugarlo un poquito porque Como les digo, ya he jugado El juego imposible, a ver Sería recontraépico épico que lo gane la primera Y mira, mira mi muñeco, pero vamos, vamos Lo tengo, lo tengo uh. Bien, perfecto A ver, para los que estén viendo Obviamente, el que lo está jugando siente más la emoción Pero les cuento desde ya Yo solo quería ser un crack Yo solo quería ser un crack Lo no quería quedar a la primera